Joel Martínez, presidente de la Federación de Estudiantes y miembro de Felabel, afirmó este lunes que aunque está de acuerdo con la colocación de la malla frente a la cardinera del recinto UAS, el puente peatonal que deberá utilizarse no tiene la capacidad para soportar el desplazamiento de la cantidad de estudiantes que diariamente acuden a la universidad. Con relación a lo que es el tránsito vehicular, peatonal, nosotros hemos dicho que es un poquito difícil resolver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 nosotros estamos a toda la disposición de trabajar para que los estudiantes puedan subir el puente peatonal. Por lo que hace llamado a la dirección de recinto y al alcalde Alex Díaz para buscar una salida a la situación. Nosotros esperamos que se dé una reunión con las autoridades del alcalde para nosotros volver a plantearle que se haga, que le haga el aventamiento al puente, pero sí estamos totalmente de acuerdo con la malla que se ha instalado frente a la universidad, para que brinde la seguridad a los estudiantes y que ahí no suceda una desgracia que luego todos debamos, tenemos que lamentar. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.